Así que te recomiendo un cargador ampliado. He abatido un bot de carga. Garfio. Se ha un bot de carga. Garfio. Aquí hay un cargador de francotirador ampliado. El Aquí hay un R-99 aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 2 Aquí hay un cargador pesado ampliado. Mira. Nivel 3. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. Aquí ahora se pueden llevar 4. Joder. Se me olvidaba. Han cambiado todo el loot. Se puede llevar menos. menos por más los dos packs 4 de 2 Aquí hay, un Aquí hay una. Aquí hay una Aquí hay un escudo corporal. Aquí hay corporal. un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Necesitas uno si no lo tienes. Ah, batería. Buen trabajo. Estamos dentro del siguiente anillo. Investiguemos esta el Aquí. área. Aquí hay munición ligera. De aquí hay una jeringa. Vayamos por aquí. Oh. Oh, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tengo que subir, tío, por mis huevos, ¿eh? Porque estamos a los puntos, chaval. Estamos a dos victorias. Mira, 5 6. otra. Un pack de supervivencia. Necesito Hola. una mejora de arma. Selector de fuego. They're racing here. Come, come. It's one. I shot him. He's in the house. Which house was? Recargando mis escudos. Technos one HP. Yeah but which house man? Voy up Down. Tomadumo! Derribea recargando escudos. Electroestrella. Recargando. One car. I'm on the smoke. Muy bien, eh. usando botiquín, un segundo se ha metido en toda la casa del jambo. No se han ha ¿eh? ido que he matado yo y mi muerte. Ah, se ha salido para aquí. aquí hay una llave de cámara. Creo no, dónde ha ido tanto. Ha huido necesito munición pesada. Necesito una mejora de arma, selector de fuego, objetivo detectado. De Hide Rocks, Ponte Car. Me han visto, moviéndome. Lanzando electroestrella. Electroestrella el lanzada. Acachaos, se prepara un ataque aéreo. Avanzando, me han visto. Regalando. Desplegando. Recargando escudos. Vale, oh, están en la casa. Es hey, ahora. ¡Cúrate, cabrón! ¡Cúrate, les cuatro! Okay. ¡No se cura! hay the un portal Hay que el portal Me han burning outside We're taking the portal again behind behind another one another squad por recargado, lado Recargando Que de de uno Recargado, Se disparan amigos. 45 segundos. El anillo no está aquí. Feels one, man. Backen La colega, levántate. ¡Vamos, vamos, vamos! Necesito vamos, vamos, Gracias. Creo que estoy bien. Recargando mis escudos. Aquí hay una pila para escudo. Aquí hay un cargador... Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Usando botiqui. Un segundo. Necesito escudos. Muchas gracias. Un segundo. Necesito escudos Atención. En movimiento. Tengo tres. El anillo se mueve. En marcha. Ya. Necesito munición pesada. You have nothing, man. En marcha. Ejección de asiento. Aquí hay una pila para escudo. Aquí hay una pila para escudo. Llegando escudo. Ya la zona de aterrizar. Aquí hay munición pesada. Preparaos, usemos la tirolina. <risa> 18 puntos es una a ti. Recargando mis escudos. Voy a matar más. Atentos a la nueva barca. Garcio. Recargando, me tirar esto. Debo ir más rápido. Necesito una mejora de arma. Selector de fuego. Sería bueno. Aquí hay munición pesada. Aquí hay munición pesada. Aquí hay munición pesada. Gracias. Gracias. Ah, un placer, amigo. Sando Garfio. La vida tengo yo, vida tengo. El Problema es las pilas, el chaleco y la mierda. Avistado. Recibido. Sí, estamos bien, estamos bien. Aquí hay una pila para escu. Enemigo culo. avistado. Lo tengo cerca. Me han visto moviéndome. Para escudo, la para Uno más al bosque. Oh no, nos ataca otro pelotón. Vayamos por aquí. Tobago pacco, pacco. Venid. No os dolerá. Desplegando humo. Me disparan. Oh no. Ataque aéreo en nuestra posición. Tengan cuidado. Un segundo. Ya estamos recargando right. escudos. Recargando escudos. Llega un paquete de supervivencia. Adoro el botín. Aquí hay una pila para escudos. Cargando los escudos. Gracias. Estamos bien. 4. Empieza la cuenta atrás del anillo Aquí hay un botiquín. Aquí hay una mejora de armas Estrangulador Voy a parar. A curarme. Vayamos aquí. Recibido. Eh, olvida eso. Amenaza cerca. Enemigo avistado. Puede que haya algo bueno por aquí. aquí fuera? Está lejos. Me están dando. No volverá a levantar. Okay. Los enemigos me están dando. ¿Qué haces? ¿Es el Surf Res? ¿Está dando? He's going to rest. He's going to rest. En la play. Me han dado. Necesito escudos. Reparando mis daños. I'm going to the house disparando I'm camen vamos the house disparando rest. Black, one. one. down. Ok, last must be high. Eh, it's coming. Qué buena victoria. está puesta dos, ¿vale? Pero es la primera, ok. Uf, 28 minutos, vale. Es que esto tiene que ser fácil, tío, en sería. Es que oh, ¿cuánto hemos matado? De Apex. ¿Tú más, tú más? Tres. ¿Cuánto más asistido, tío? Un momento. Cuatro asistencias, eh. Bien, bien, bien, bien, bien. Si es que no para de hablar, tío. Si es que es normal. Eh. Si es que no lo hago en todo, tío. Otra, otra sí, tío. Otra sí, perfecto.